Y como mirarte A esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Lo que tú y yo pasamos Y los dos tanto nos amamos Te recuerdo y me hago daño Me salen lágrimas Me siento acabado Dime cómo le hago para volver a mirarte Ando triste Ando extrañándote Con botella en mano quiero olvidarte Pero ya no puedo Solo voy a cantarte Dice y dime qué hago, todo acabado, esas noches que te he regalado, se han rachitado, qué han pasado, quiero a mi lado una mujer como tú, esa sonrisa llena de luz, quiero besarte y no estás tú, voy a extrañarte solo, mi amor, quiero besarte con pasión y darte mi corazón, pero hoy solo me queda dolor, hoy me queda dolor como mirarte.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 Ahora ya no queda solamente escribirte Solamente busco aquella persona a La que me haga sentir Ahora busco aquella persona Que me haga sentir miro, cal miro calendario Voy tachando cada día que va pasando Ya no siento la demora Ahora siento solamente Que todo se corta Sangre y solamente pienso en ti Mirarte no solamente Queda tu foto y ahora solamente Me pienso en ti ya no sé ni cómo mirarte si miro al espejo siempre te veo a ti miro cada foto que tú subes en tus redes sociales y ya no sé qué está pasando me muero porque tú ya no estás ahora solamente me fijo que todo va pasando el tiempo solamente se va acabando y yo solamente sigo preocupado aquí por ti ya no siento nada es solamente con tu mirada es lo que tú me calmas es lo que tú me calmas Los ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino nos, nos quiere ver pasar Oh no Esto es fantástico Lion Records Es el fantasma Triste despedida, volumen 2 Ya la sabes Algo...